Vamos a seguir en la plataforma de TV por internet Mi Play. ingresa a la página www.miplay.cl y tendrás toda la información necesaria para elegir lo que más les acomoda, síguenos en Mi Play Info ahora el noticiero de AM Canal de lunes a viernes desde las 19 horas en nuestras diferentes plataformas no te lo pierdas Sean todos y todas bienvenidos al cuarto capítulo de nuestro programa El Despertar del Norte. Un espacio de conversación y debate en el que queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a exponer o denunciar algunas de las problemáticas que puedan afectar en nuestra ciudad y que apunten a la mejora en la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Nos pueden hacer llegar, eh, hacer llegar sus denuncias a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram... ...en Twitter eh, y a través de nuestro número de WhatsApp... ...el más 56 9... 32 91. Mi nombre es Yessi González... ...y junto a mis compañeros de conducción... ...queremos invitarlos a este interesante tema... ...que tendremos en debate el día de hoy. Pero comenzamos este programa saludando a mis colegas... ...Tamara Gaitán que está conmigo acá en el estudio... ...y de forma remota a Don Omar Ruiz... Nuestro amigo Francisco eh, tuvo un problema familiar, así que la, le enviamos un gran saludo y todo nuestro apoyo y fuerza eh, con su problema. Partamos entonces, porque hoy día en el estudio, las mujeres nos tomamos el estudio. <risa> ¿Cómo estás Tamara? Hola, hola, hola, hola, hola a todos y todas. Así es Jessy, este es nuestro cuarto capítulo del, del Despertar del Norte y quiero ya decirte que viene... Eh, infartante viene atómico, ¿no es cierto?, sí. potente, pues estaríamos acompañados eh, de dos interesantes invitados y me uno a tus palabras, toda nuestra energía, toda nuestra fuerza y a nuestro eh, colega Francisco Cordero y que todo el ánimo nomás que ya va a pasar lo peor. Vamos que se puede. Don Omar, ¿cómo estamos? Súper bien, Jessie ¿cómo está? Saluda bien. a toda nuestra audiencia, a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos ven todos los miércoles a contar de las 17 horas por la señal 41.3 de Movistar y que nos ven también a través de la señal de AM Canal por YouTube y por Facebook. Así que encantado de poder acompañarlo hoy día en este tema tan interesante, tanto para nuestra región como en realidad para todo el país, porque es un proceso global. Así que, encantado. Sí, hoy día vamos a debatir de un tema que es muy interesante y que afecta eh, a la comunidad, a la, como es la desmunicipalización. Y lo vamos a hacer con el afán de profesor Propiciar espacios de conversación acerca de lo que está pasando en nuestra región de Antofagasta en lo que es la mate en materia de educación. Así, es, Jessy, como dices tú, tal cual como hice, esta será nuestra tarea el día de hoy, ¿no es cierto? Propiciar una conversación, ojalá debatir con todos los involucrados en esta nueva ley de desmunicipalización, eh, que sea una conversación entretenida, fluida para todos, ¿no es cierto? Eh, ojalá que nos informemos y con profundidad en el campo el día de hoy poníamos en discusión un tema ¿no es cierto? como decía acá mi colega Jesse de desmunicipalización, así que atentos ahí, aprovechan de mandarnos eh, sus comentarios y sus eh, preguntas Omar, ¿qué opinas tú de la desmunicipalización? ¿tienes alguna noción del tema? Sí, bueno, fíjate que este, la municipalización nace la década de, del 80 ahí es donde, donde se establece, ¿cierto? se inicia el proceso de descentralización de la educación haciendo el traspaso de esta responsabilidad a los municipios Imagínate, llevamos alrededor de 40 años, 42 años más o menos, en esta municipalización, con todos los, los pros y los contras, yo creo que más contras que pros. Eh, y hoy día finalmente se está tomando la decisión de eh, retrotraer esa decisión, imagínate, 42 años después. Alrededor de 5200 establecimientos que se pretende que pasen eh, al gobierno, o sea, que pasen, se centralicen a través de un, un área de educación que va a ser a nivel nacional, así que eh, es un proceso bastante complejo me imagino, pero a su vez eh, tiene también distintas aristas que me imagino que ya nuestro invitado nos podrá contar. Así es, porque ya comenzó este traspaso que en algunas regiones ya se ha empezado a realizar, en nuestra región debería empezarse a realizar ya el próximo año. Eh, creo que el proceso de traspaso ya se está haciendo desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta y ahí vamos a tener una interesante invitada que nos va a contar sobre eso. Eh, porque el traspaso de, de colegios y liceos municipales a estos nuevos servicios locales de educación pública eh, se dio con el inicio de la implementación de la ley 21.040 que crea un nuevo sistema de educación pública en donde se van a transferir estos establecimientos educacionales de los 345 municipios a estos nuevos 70 nuevos servicios locales de, de educación. Pero vamos a ir viendo, porque tenemos varias preguntas que hacernos, por qué la desmunicipalización, en qué va a afectar, por ejemplo, a los funcionarios que dependen de la corporación, porque acá no solamente entran los profesores, sino que todos los funcionarios, gente los es. asistentes de aula, <ríe> asistentes de educación, eh, los auxiliares cuáles son los pros y los contras de este traspaso y cómo es el proceso. Pero antes de eh, darle la bienvenida a nuestro invitado, vamos a eh, partir con un video de presentación. Sindicato de profesores y profesionales de la educación reunió a educadores y autoridades para una jornada de capacitación ante la inminente desmunicipalización que afectará a los colegios de Antofagasta. Desde el centro de eventos Arrayán se vivió una extensa jornada en la que se tocaron los temas referentes al nuevo modelo a seguir tras el traspaso al servicio local de educación pública. Desde distintas perspectivas, las autoridades analizaron el panorama desde el cual la ciudad se prepara para la transición. Nos encontramos en la primera jornada de capacitación respecto a la desmunicipalización de la educación y estamos recogiendo diferentes... Eh, Opiniones respecto de este nuevo, Esta nueva implementación Que se va a realizar en la ciudad Y en distintas ciudades también Respecto de eh, Cómo van a ser las nuevas funciones De los profesores, los nuevos cargos Probablemente hayan algunas eh, traslados de colegio y eso es lo que estamos tratando de, de un poco de saber y conocer a través de ellos, de su perspectiva porque si bien es cierto son disposiciones legales, lo importante es saber que esto en la práctica realmente se lleva a, a, a cabo eh, en un buen contexto y, y todos puedan quedar conformes con estas nuevas disposiciones El trabajo que está haciendo el sindicato de profesores y profesionales, ¿cierto? la vocación es muy importante porque abajo de la información de lo que hoy día se conoce como de municipal Hemos visto que eh, en, el, en la ley, ¿cierto? este proceso pareciera ser armonioso, pero en la práctica ha traído muchos problemas cierto a muchos profesores y docentes de la educación a nivel nacional. Estoy a disposición de poder trabajar junto a los diferentes sindicatos para que se vayan encontrando mejoras cierto en este traspaso que ya definitivamente y muy probablemente se lleve a cabo en Antofagasta en enero del 2023. Si es que no, eh, se aprueba cierto proyecto de ley que permitiría atrasar este proceso. Desde el sindicato, nuestro rol sobre todo va a ser velar por la estabilidad laboral, de que con preocupación los despidos que vamos a tener que afrontar al final de año y también las condiciones de trabajo en las cuales vamos a estar, ya que últimamente hemos estado con algunas precarizaciones que se mantienen pero que no podemos seguir avanzando en un nuevo proceso educativo de traspaso como servicio local de educación, manteniendo las condiciones actuales eh, así que uno de los más importante la estabilidad laboral y sobre todo también el tema de las horas de titularidad. Hemos planteado y el ministro no ha respondido que va a detener el proceso de instalación de los ILEP. De, de 38 LED se van a solamente a instalar en este año 6. En, eh, próximamente en enero del 2023, y dentro de ello esperamos que nos dé esta visión, eh, porque lo hemos conversado con el ministro y el ministro ha dado el ramo a eh, que va a detener el proceso de instalación de los niños A pesar que la ley es pública, se hace necesaria una instancia para poder explicarle a los docentes el rol que van a tener ellos mismos en el proceso de desmunicipalización, exponerles también cuáles son sus derechos que ellos van a tener en este proceso y cómo también se ha ido desarrollando. ...desarrollando en las regiones que sí se ha implementado... ...como sabemos la ley también necesita de interpretaciones... ...por lo tanto se abre esta instancia... ...para poder eh, informar a los docentes... ...y también abrir un ámbito de preguntas... ...para también poder resolverlo... ...y que el proceso también sea más pacífico... ...y de la mejor manera posible... ...una vez que se en la ciudad. Esta es desmunicipalización que yo creo que le ha hecho... ...mucho daño a la, a la educación pública... ...sin embargo igual... Eh, que ...no es el proyecto que nosotros pensábamos en su momento... Eh, sin embargo es un avance eh, que no está exento de polémica. Ahora, hay mucho que tejer todavía porque yo creo que el gobierno anterior hizo todo lo posible para entrabar este, este proceso de desmunicipalización y hoy día lo que tenemos que hacer es destrabar justamente las trabas que se le puso en ese periodo y poder hacer una reforma que dé tranquilidad a los profesionales de la educación, profesores y profesores y a, a la comunidad en, en su conjunto, que con esta reforma vamos a tener una educación eh, pública de verdad para todas y todos. A pesar de que aún queda tiempo antes del cambio, la desmunicipalización ya es un hecho seguro para la comuna y la principal preocupación radica en que la comunidad educativa esté preparada para el cambio. Súper interesante, ¿eh? perdón, Jessy, antes que... Porque a grandes rasgos, que podríamos decir? Bueno, el, el, ahí el, el reportaje que se hizo con respecto a la desmunicipalización nos deja bastante claro que, entre comillas, y a grandes rasgos, van a sacar la administración de los municipios, ¿no es cierto?, para dárselo a cada uno de los establecimientos, ¿no es cierto? Eso es lo que están, eh, entre comillas, desmenuzando dentro de, dentro de esta nueva ley de... De desmunicipalización. Claro, el, o sea, el, el objetivo de este eh, es, es eh, que estos nuevos servicios locales que van a ser órganos, que van a ser públicos, que van a ser descentralizados, o sea, van a depender del ministerio, pero no, no van a tener su autonomía dentro de acá de la región, porque van a tener personalidad jurídica, van a tener patrimonio propio, claro. eh, a pesar de que van a tener fondos públicos, eh, en la ciudad de Antofagasta se supone que van a haber dos servicios de... De, de educación porque es casi uno por región pero acá van a haber uno en Antofagasta y otro en Calama y el, el objetivo es proveerte el servicio de educación pública y como bien lo mencionaban las personas que estuvieron en, el, en la capacitación del, del sindicato y como lo mencionaba el, el abogado eh, o sea, de, escrito en el papel se, se escucha muy bonito porque como es, como que va a haber mucha más fiscalización más fiscalización a los directores eh, pero todos sabemos de repente que en, la, en el asunto de fiscalización es ahí donde falla todo y no solamente los gobiernos anteriores sino que en, en todos los gobiernos siempre ha venido fallando el tema de la fiscalización y, fiscaliza? este, eh, y otra cosa que este este este programa que es de la nueva ley general de educación viene desde el gobierno de Bachelet entonces esto ya se venía viendo ya desde que se iba a hacer este traspaso pero eh, había estado como stand-by y ahora se eh, supone que lo van a retomar pero ahí tiene sus pros y sus contras Omar Sí, sí, yo encuentro que es un, es un proceso tremendamente complejo porque en el fondo, bueno busca, busca también un poco regularizar que, que, que en el fondo lo, los fondos para, para educación que tienen los municipios de repente no son tan bien gestionados como uno esperaría como uno espera, Entonces, claro. lo, claro, claro, Entonces, y se han visto en municipios donde se han hecho o sea, se han sacado fondos de de educación y se han ocupado para otros fines entonces me imagino que lo que busca este, este proyecto es precisamente un poco sacar eso que uno podría llamar que en el fondo es corrupción ¿cierto? Es, es, es sacarle eso a, a los municipios para que en el fondo sea administrado de manera transversal y a través de un solo eh, un ministerio un ministerio de educación Sí, pero para ir viendo e irnos eh, eh, Profundizando Informando, uh -huh. profundizando más en el tema Tenemos una invitada que es súper importante Porque ella es eh, Forma parte de la Planta de la Corporación Municipal de Desarrollo Social eh, Donde ella es Presidenta de los funcionarios Y donde nos va a comentar eh, En qué va este proceso Porque ella nos estaba comentando que ya el proceso Ya había comenzado Entonces vamos a invitar Darle A nuestra pase. invitada <risa> Mara. Así es, adelante la señorita Jessica Águila, a ver si está por ahí para que nos pueda dar la impresión de qué le parece, cómo están tomando esta nueva implementación que nos correspondería como región, ¿no es cierto? Como se ha dicho, del 2023. ¿Está por allí Jessica? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿me sí. escuchan? Sí. Te escuchamos, sí. pero no te vemos. Hola, ¿no? gracias. Ah, ya. ¿No me ves? Ahí está adelante sí. nuestro, nuestro director. Te hola, gracias por la Gracias por la oportunidad eh, de darme un ratito acá y comentarles de lo que se trata y la mirada que tenemos nosotros como los trabajadores de la Administración Central y la experiencia que se ha vivido los 11 servicios locales, porque ya se han instalado 11 servicios locales de educación. Pero ojo, que la ley 21.040, que es la que crea la nueva educación pública, crea un nuevo organismo que se llama Dirección de Educación Pública, y los servicios locales de educación dependen directamente de este nuevo organismo, que es la, DEP, la, la Dirección de Educación Pública no dependen del Ministerio de Educación lo que querían los profesores, las marchas y los estudiantes era que la educación volviera a, a manos del Estado, pero no sucedió se crea un nuevo organismo nuevamente para nosotros, en palabras sencillas eh, la desmunicipalización no es más que un cambio de sostenedor a otro o sea, en vez de llamarse ahora DIME o DEM o Corporación se va a llamar SLEP y en este caso es el SLEP o el Servicio Local de Educación Pública de Antofagasta y efectivamente en la región de Antofagasta hay dos servicios locales uno que va a estar en, en Calama, cierto que va a comprender las comunas de Tocopilla, Calama mm, siempre se me olvidan mis compañeros de más del interior y también Marielena, está el servicio local de Antofagasta, que somos nosotros, que componen, cierto, las comunas de Antofagasta, Tal Tal, Mejillones y Sierra Gorda. Así es que, no sé qué, qué quisiera ahondar más o preguntarme, pero en, según nuestra mirada y por lo que hemos visto, porque nos hemos profesionalizado como trabajadores de la Administración Central respecto a lo que sucedió, hemos viajado... Nos organizamos nacionalmente, tenemos una coordinadora nacional, ¿cierto?, que se, se ha sentado con el gobierno anterior a ver el, el proceso de instalación, porque para los trabajadores, por lo menos de, la, de las administraciones centrales, es bien terrorífico. Por ejemplo, eh, de, de, en Arica, que es el servicio local de Chinchorro, eran aproximadamente 190 personas y quedaron 15 150 personas y quedaron 15 los que postularon y pudieron quedar. O sea, queda más del, más del 90% que es cesante. Así de trágico. Y primero nos azota a nosotros, como trabajadores de administraciones centrales, pero luego de un año de instalado el servicio local en una comuna, eh, viene cierto a, a reducir las plantas en, en los SLEP, en las comunas, pero de los profesores. Entonces ahora, después de un año, ¿cierto?, viene a hacer el análisis de matrícula versus cantidad de profesores y asistentes de la educación y ahí es cuando se produce de nuevo otra baja y otra ola de despido o de desvinculaciones. En Arica fueron des, desvinculados algo de 300 asistentes de la educación, o sea, eh, no es tan la panacea, eh, lamentablemente, como se pintó... Por lo que uno marchó, ¿cierto? En la marcha pingüena, porque ahí comenzó, ¿cierto? El, la solicitud al gobierno de, de instalar esta nueva educación pública. Jessica. Jessica, perdón. Ah, Jessica, disculpa. Entonces, bueno, entendemos, para que todos entendamos, ¿no es ¿cierto? Y los amigos que están en la casa ahí mirando esta transmisión, del 2020 que se, que se han implementado solo 10. Dios es ley. Entonces, como raya para la suma, ustedes 11 once, 11 ah, servicios locales, perdón, ¿no es cierto? Y se tomó sí. un, un tiempo para ver, ¿no es cierto? Para evaluar y cuál, cuáles han sido entre comillas lo, lo, los principales problemáticas. Entonces podemos decir que la principal problemática son los despidos asociados a esta, pero esta nueva Correcto. la desmunicipalización. Pero hay... No incluye, pero también hay otro tema ya pero, perdón para cerrar para cerrar mi idea eh, no incluía esta esta rebaja en cantidad de niños por curso entonces no se condice que estén despidiendo por un lado y por el otro que, que supuestamente la, la mejora en, en el aula eh, entonces porque al final están despidiendo eh, una cantidad de, de no es cierto de, de recurso humano importante pero están diciendo que necesitamos menos niños en el aula entonces ahí cómo se condice eso qué qué, qué opinan ustedes al respecto eh, nada, o sea, se contradice Eso, lamentablemente, la no hay mejora mira, hay un primer como tú bien decías, hubo un primer proceso de instalación que fueron los 11 servicios locales sí. instalados a nivel nacional y la misma ley conformó un consejo de evaluación y este consejo, evaluadores eh, son parte eh, personas que pertenecen a la universidad, por ejemplo católica, que tenían la misión, cierto, de hacer una evaluación eh, en, en cada etapa y ellos mismos eh, han en estos informes han visualizado que, que no hay bueno también que en cuatro años poco se puede hacer en, con respecto a la calidad de la educación pero sí viene a retratar que los servicios locales no dan el ancho administrativamente hablando porque en definitiva suben el perfil del empleado de las administraciones centrales pero finalmente no... El, el, el funcionario que es contratado no poco sabe de educación pública y esto lamentablemente viene a perjudicar la labor en el aula es un ejemplo súper claro, la pandemia eh, nosotros como Antofagasta pudimos lograr llegar eh, a atender a entregar chip a los estudiantes en pandemia aproximadamente el 80% de los niños tenían su banda ancha y su tablet para poderse conectar a, a, a clases. Sin embargo, en Arica después de dos años eh, vinieron a entregar la, los chips y no todos y no a todos los niños. O sea, lamentablemente eh, eh, es dificultoso administrar que un servicio local de, de una cantidad reducida de personas puedan administrar grandes cantidades de escuelas y liceos y jardines BTI. y jardines también porque están incluidos. Jessica, y acá el proceso acá en Antofagasta ya comenzó, ¿cierto? ¿Ustedes ya no está, ya están empezando sí, con el proceso comenzó del el traspaso? Año... ¿Y esto se supone sí, que cuando debería empezar de transición. A, a, a funcionar el, el, los servicios locales? O sea, si ya empezó el traspaso, deberían tener una se fecha se supone... para que empezara a funcionar. Correcto, dice que el, el decreto fuerza ley dice que eh, se instala en enero de 2023. Pero físicamente ya funcionando oficial eh, en enero del 2024. Desde, el 2000, desde enero del 2024 ya comienza cierto, a funcionar el SLEP de Arctofagasta, administrando más de 65, 66 escuelas y liceos. Y ahí entrarían las de Mejillones, de Taltal, tal, de Sierra Gorda. Correcto con la dificultad que tiene administrar eh, escuelas tan distantes, porque tal, tal no está a la vuelta, o sea el diseño inclusive es, es errado, porque la persona que creó esta estructura, ¿cierto? Eh, así como les pasa en el sur, que tienen que tomar una barcaza para llegar cierto, de una isla a otra, lo mismo nos pasa a nosotros, cómo vamos a llegar a tiempo a las necesidades que, que se presenten en, en tal por ejemplo, que está a tres horas de Antofagasta. O sea, son situaciones que las personas que crearon esta esta ley no no quisieron ver o no se dieron cuenta. ¿Y ¿Y Jessica, consulta, usted comentaba acerca de que habían habían habido despidos, o sea, de 50 personas habían bajado a 15. ¿Esos despidos corresponden a docentes su a personal administrativo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de cargos son los despidos? Los primeros que se van despedidos, como les decía, estos son los, los trabajadores de las administraciones centrales, que son los uh -huh. DAEMD o corporaciones. Pero después de un año eh, viene cierto a, a, a ver el tema de la carga horaria, o sea, tiene que ver matrícula, ver su cantidad de, de personal en cada escuela. Y ahí es cuando viene el corte. La ley dice que por el solo ministerio de la ley, todos los docentes y los asistentes de la educación son traspasados. Y es cierto, son traspasados. Pero después de un año, cuando hacen un análisis financiero, eh, hacen el corte. Y ahí es cuando los profesores ¿cierto? son desvinculados. Y eso es lamentable. Profesores y asistentes de la educación. ¿Y qué, y qué cree usted, Jessica, que esta contradicción, como dijimos en un comienzo? Porque se marchó para la creación de la desmunicipalización, ¿no es cierto? Para sacar eh, la administración y fomentar la, la educación pública. ¿Qué, ¿Qué pasó en el camino, en el intertanto? ¿Por Así qué es. no nos desvirtuamos tanto y, y tenemos ahora esta ley que al final no nos representa, no sirve? ¿Y qué, qué pasó en el camino? Claro en el camino es donde se trabajó en la Comisión de Educación, ahí en la Cámara de Diputados, donde expertos mm. se supone que hicieron y gestionaron esta esta ley. Lamentablemente si tú lees la ley, la 21.040 sí. solo habla de, de la estructura pero no habla de la mejora de la educación ni tampoco habla de, de mayor inversión en la educación y lo que todos queríamos era que el Estado se hiciera garante de la educación pública porque por eso marchamos. El profe marchó porque quería volver al Ministerio y lamentablemente no fue así. Sí, lamentablemente las cosas quedan en, en manos de, se supone, de expertos, pero que al final no quedan en nada. Sí, además que sí, tán, si tampoco que hay, sabemos papá, los, papá. los expertos que ocupan ahí en los en lo <risa> honorables diputados, porque a veces son, ni, ni siquiera son expertos en, en educación. Si nos vamos a la ley de transparencia a ver los que trabajan en las comisiones, a veces ni siquiera son profesores, entonces no tienen ni idea de lo que pasa en el aula. Omar, tú querías hacer una así, pregunta. Así. Sí, Jessica, abajo entonces cuál es el objetivo de hacer esta... O sea, uno esperaría que se descentralice ahora, que ya estaban descentralizados a través de los municipios. O sea, lo que se hace es, lo como usted comentaba, se cambia el sostenedor solamente, se le cambia el nombre. Nada más. Pero, ¿cuál es el, objetivo, el nombre. ¿Cuál es el objetivo de este proceso entonces? Reducir el recurso humano. Oh, Finalmente es eso. Sí, mm. bueno. Ya, ya. Esa es la fría mirada que tenemos nosotros. Es reducir, es hacer con menos más. Claro. Creemos nosotros que esa es la mirada. Lamentablemente es frío decirlo, pero es eso. Claro, y es lamentable porque precisamente bueno, la percepción que, que, que tiene la población acerca de la educación pública no es la mejor hoy en día. Y no es la mejor no, no precisamente fue. porque, porque lo, los fondos que se debiesen destinar para la educación. No siempre se, se, se destinan o, o se mal ocupan. Eh, pero eso no significa que sobre gente, sino que en el fondo hay que hacer que la gente tenga el, el plan eh, eficiente para poder conducir a nuestros niños dentro de un programa educativo que sea eh, de calidad, ¿cierto? Para que puedan aprender tanto el contenido como que el entorno, que la infraestructura también sea la adecuada. Pero esto finalmente, por lo que usted nos comenta, no. no ¿No va en ese camino? No, no va. Te voy a comentar más. Nosotros, como hemos estado viajando y nos reunimos con distintos organismos, como el SUTE, que es el Sindicato de Único de Trabajadores, la SMT, eh, participamos de distintos foros educativos. Eh, hace poco, nosotros, como sindicatos si, trajimos a una académica de Valparaíso que era sub, eh, subsecretaria, era la, la subdirectora de educación de la corporación de Valparaíso y el traspaso fue lamentable, Ellos pidieron, ellos, ella me contaba que ellos perdieron un, un trabajo que llevaban por años como una, fila, como una especie de orquesta donde habían incurrido en, en una inversión millonaria para llevarla a cabo y finalmente eso se perdió con, la, con el traspaso y los niños no cuentan con esta orquesta eh, escolar Tampoco estuvo exenta de problemas la instalación del servicio local de Valparaíso y el comité directivo local, que está conformado por integrantes de, de, de, de la gobernación, de profesores, de apoderados, tuvieron que denunciar la instalación de, y las bases con las que se construyeron y el plan anual de educación que tenía el Valparaíso. Sí, ha sido todo muy complicado ha sido todo muy complicado cada servicio local de educación pública instalado y otro problema también que trae es el asunto del, de los pies el problema de los pies es que los pies también sí, nosotros... resubir, reduciría lo de su, su planta también y eso también sería eh, catastrófico también para los alumnos que tienen esa educativas especial. para las familias mm. sabes Jessy porque nosotros en Antofagasta tenemos un centro multidisciplinario único en Chile, único. No hay otra comuna en Chile o ciudad o región que tenga el centro PIE que tenemos nosotros, que lo conforman tres programas. El PIE, que es el programa de integración, ¿cierto?, escolar, eh, lo integra también el programa Habilidades para la Vida y el Psicosocial. Esos tres, estos tres programas funcionan en este centro PIE, que es una atención integral para el estudiante y también para su familia, y ahí se atienden 180 familias. Y lamentablemente corremos el riesgo de perder este, este centro multidisciplinario que da atención especialmente a los niños que pertenecen a las escuelas y liceos de corporación. Y eso sí que sería más que lamentable, porque ahí atienden kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Es una atención que no existe, que podría ser similar a la Teletón y que es gratuito. Más o menos si una persona pudiese pagar una atención como esa, tendría que desembolsillar 800 mil pesos mensuales. Claro. ¿Quién tiene 800 mil pesos mensuales para atender a un hijo con TEA eh, en un local como ese, en un gimnasio como ese con la atención? No, en estos tiempos no podría... No hay, bolsillo, no hay bolsillo que resista, la verdad. No hay bolsillo que resista. Entonces, ese es, es un... un un costo social que la ciudad de Antofagasta no debería permitirse. Nosotros esperamos que tanto las gestiones que haga la corporación como la Dirección de Educación Pública eh, eh, puedan hacer algo y no perder este centro. Es una inversión de casi 60 millones de pesos que se hizo en el, en el, en el creo que en el periodo, si no estoy equivocada, de cara en Pero ahí muy bien decía Omar, que bueno, esto también viene como una crítica a lo mal que lo han hecho las municipalidades, cierto, las corporaciones los dan y leen porque lamentablemente se convierten en nichos políticos y finalmente muchas veces contratan a gente que no tiene nada que ver con la educación y se presta para estas cosas Jessica, cuénteme ustedes han, han hablado precisamente por lo que comentaba usted de este centro, ¿han, han, han conversado con, con alguna autoridad? ¿le han dado alguna respuesta? Sí Efectivamente, nosotros hemos obtenido reuniones a nivel nacional como coordinadora. Nuestra coordinadora se llama Conafudaen, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la DAEN, Deni y Corporaciones. Y hemos sostenido reuniones tanto como en el gobierno anterior como este. Y nos hemos reunido con el equipo eh, jurídico del ministro y del subsecretario de Educación. Y ellos tienen el espíritu y todas las ganas de mejorar la ley 21.040 en pos de los niños, niñas adolescentes y también de los trabajadores porque no puedes pretender mejorar la educación a costa de los trabajadores de la educación y efectivamente van a salir dos tipos de ley dos instrumentos, una ley miscelánea que viene a postergar los seis servicios locales de educación que entre esos está el del Licancabur, que es de nuestros amigos de, de Galama, cierto y y otros cinco más, y la otra ley que viene a reformar es la que, bueno, se supone que la misinaria debía haber salido ahora a fines de junio, y la otra viene creo que en agosto, y esa se supone que viene a mejorar la, la estructura de esta ley 21.040. Jessica, y el ambiente eh, dentro de los funcionarios administrativos que están en la Casa Central, me dijeron que tiene que ser... Eh, como de miedo también de porque eh, la posibilidad de que a lo mejor se puedan quedar sin trabajo han actuado de alguna manera, han hecho eh, bueno, aparte de las reuniones eh, porque por ejemplo en el caso de los profesores los que están más peligrando son los que no tienen eh, contrato indefinido porque claro, de, de la manera que lo presentaron claro se escucha súper bonito pero eh, al, al aplicarlo es, es otra, otra la cosa ¿Cómo se ve el ambiente en, en la Casa Central con respecto a esto? Mal, mal porque finalmente pasan dos cosas. Primero, que sabes que tienes una carta de, de, de, de despido para el 2000, para diciembre de 2023. Primero empezamos por ahí, ¿cierto? Porque ya hay un decreto firmado que dice que nosotros en diciembre de 2023 ya no vamos para la casa. Y así todo tienes que sacar la pera. Segundo... Se, se produce una suerte de doble empleador ¿y por qué doble empleador? porque finalmente tú trabajas para la corporación haciendo tus labores habituales y también tienes que comenzar a trabajar eh, para entregar la información a la dirección de educación pública y ahí es cuando los compañeros están más apretados porque tienen doble empleador en, en el fondo y por el mismo sueldo entonces estás, estás presionado hay una presión entonces raya para la suma una buena implementación de esta de esta ley no va a ser suficiente no es cierto siempre va a ser va a ser necesario que eh, todos los participantes que que involucra esta nueva ley eh, trabajen para poder mejorarla no es cierto poder trabajar entre todos y poder sacar adelante lo que es tan necesario para todos lo, lo escolar lo, lo los escolares los jardines infantiles los colegios los liceos Así y que, es. Y que no vengan Eso esperamos. De nadie ...y que no tengan antes de nadie, así es... ...así es, mira, nosotros tenemos la impresión... ...sí, nosotros tenemos la impresión que la 21.040 es una bonita ley... ...sin ser defensora de la 21.040... ...el espíritu es bello en la letra... ...sin embargo el go... ...se quedó pegada la... Nos quedó justo, pero qué difícil, qué difícil como, como vemos la implementación de, de, de estas leyes, pero que no... Ahí, ahí sí, ¿volvió? Sí, volví, perdón. Sí, entonces nosotros tenemos esperanza que este gobierno que sí tiene, por lo menos ha mostrado eh, cierto, la, la, la, las ganas, se ha reunido con nosotros, eh, esperemos que se hagan realidad. Que se haga realidad y podamos, se implemente de mejor manera esta ley con mayores recursos y que los recursos finalmente vayan a donde tienen que ir, al aula, a los estudiantes, a los adolescentes, a los niños y niñas. Sí, porque al final todos buscamos eso, una implementación verdaderamente transformadora, ¿no es cierto?, de la educación pública, eso es lo que todos queremos. Yo creo que hay una solución para eso. Ah, que todos los políticos manden a sus niños a, lo, a las escuelas públicas. públicas. <risa> sí. Ahí hay, se soluciona el, el todo. El país lo hace. Sí, hay países que lo hacen. Exactamente. Pero como estamos en Chile... Omar, ¿y vas a preguntar algo? Sí. Sí, sí, Jessica, precisamente que comentaba acerca de esta sensación de doble empleador. Bueno, la municipalización de, de la educación precisamente en la década del 80 trajo consigo que los profesores pasaron de depender directamente del Estado hacia la municipalidad. Sí. Hoy, haciendo la, la inversa, ¿cierto? Eh, Así es. ¿hay, ¿Hay algún avance también en materia de, por ejemplo, la deuda histórica de los profesores? ¿Sabe algo de eso? No, que nosotros... No, de eso sí que no... Ahí sí que me declaro ignorante. Ahí no tengo ah, okay. la mayor idea de si hay si hay algún avance respecto. Ya, respecto. Así que también tener un poco de conocimiento Sí, que La deuda de los profesores ahí, ¿no? fue una, es una deuda que tiene el Estado con los profesores, porque ahí fue cuando sí, hicieron claro. el traspaso a las municipalidades, o sea, el, el Estado el... que se tiene que hacer cargo eh, de los 80, eh, claro y todavía no, no, no hay. Bueno, ahora se informó algo que se iba a ver como una especie de reparación, pero hay municipalidades que sí que implementaron eso de hacer una especie de reparación. Pero hay muchos profesores que lamentablemente fallecieron esperando, esperando su compensación, su, su compensación es. de su deuda. Y eso igual también es lamentable. Y ese también era uno de los temores de que ahora con este traspaso también hubiera una nueva deuda histórica. Así que igual es complicado el, el tema. A esperar nomás entonces que el gobierno dé señales y se reúna con, con los principales en esta nueva ley sí, le vamos a dar las gracias entonces a Jessica, Jessica por habernos eh, interesado más en el tema y habernos informado eh, más de qué se trata para que la ciudadanía también vaya conociendo eh, qué es lo que se viene si sí, nosotros lo que más buscamos es por ejemplo que los padres se hagan eh, le pongan oído a esto se hagan parte de esto eh, de hecho hay un un llamado como curso entre padres apoderados de la dirección de educación pública eh, para participar de este de este proceso así que vamos a no sé si enviárselos para que ustedes después lo, lo puedan ahí visualizar en sus redes sociales ya sí más. encantado Jessica muchas, muchas gracias, gracias por su tiempo gracias, Jessica. gracias gracias gracias a ustedes hola Luis hola hola cómo están acá viene llegando nuestro segundo invitado Don Luis Aguilera, concejal de la Municipalidad de Antofagasta que con quien también vamos a hablar eh, de este tema eh, Luis estuvo presente en la capacitación el día viernes que hizo el sindicato de profesores y queríamos eh, preguntarte, Luis, ¿qué te pareció a ti eh, a, a grandes rasgo lo que se explicó en esta capacitación? Bienvenido Oye, primero eh, agradecerles el contacto eh, tenía un problema técnico acá con, con, con esta lucecita donde se pone el celular se me rompió, así que ahí <risa> espero, espero que haya quedado bien oye, eh, bueno, agradecer también el trabajo que ha hecho el sindicato de profesores y profesionales de la educación yo creo que fue una iniciativa súper importante eh, porque te iba a conocer lo que hoy día está estipulado en la ley que en simple palabras, cuando uno lo lee uno lo lee y se escucha bonito creo que el espíritu eh, no era malo pero sin embargo esta ley tiene muchas debilidades, muchos vacíos, muchas falencias, que al, que al momento de ser ejecutada no ha funcionado bien en, en Valparaíso, no ha funcionado bien en la región de Coquimbo, no ha funcionado bien en la región de eh, Arica. Entonces finalmente nos preocupa, nos preocupa porque estamos a puertas de eh, ser centro eh, desmunicipalizado acá en la, en la comuna de Antofagasta, nosotros contamos con más de 54 colegios, eh, tenemos más de 5.000 personas que dependen hoy día de la educación municipal un trabajo eh, importante que se ha hecho durante todo este tiempo desde la corporación que como toda corporación ha, ha tenido eh, acierto y desacierto pero que siempre ha empujado el carrito para poder mejorar cada uno de los espacios en, en donde nuestros alumnos ¿cierto? nuestros profesores profesionales se han desarrollado ¿y qué, qué te pareció eh, el, el... El tema de la desmunicipalización, por ejemplo, como nos comentaba Jessica recién, eh, que la gran preocupación de ellos es que eh, muchos se van a quedar sin sin eh, su campo laboral. Eso también es preocupante, porque aparte que, como decía recién Tamara, eh, dentro de lo que se presentó se decía que se quería disminuir el número de alumnos por aula. Entonces, si nos vamos a hacer como a hacer las, las cuentas si son menos alumnos por aula deberían haber más salas o sea debería eh, por lo menos deberían tener más infraestructura y deberían haber van a faltar profesores entonces empiezan a, a separar o a disminuir los, los alumnos por aula pero eh, acá lo que dicen es que no porque que en los otros en las experiencias que se han visto en los otros locales es que se han ido eh, que se han quedado cesantes claro. administrativos y también profesores Así es. Nosotros, primero, la educación depende de una corporación, por lo tanto, eh, todos los, los profesionales de esta corporación eventualmente se podrían quedar sin trabajo, si es que como consejo y alcalde no hacemos algo. Eh, yo tengo un espíritu, cierto, de transformar nuestra, nuestra alita de nuestra corporación, tener dos alas, dos brazos, uno de educación y uno de salud. Eh, una vez desmunicipalizado, me gustaría generar eh, cierto un brazo. Que, que de alguna manera nos permita trabajar en, en materia de ciencia y tecnología y trabajar relacionándonos con las universidades y aportar en materia de educación pero desde de otra mirada. Eso es, es una idea que, que he estado dando a las diferentes administraciones hace mucho rato porque este proceso de municipalización o sea, no, no es de hoy día ni de ayer, viene eh, hace mucho rato ya hablándose, aprobándose la ley y hoy día en esta región eh, nos, to, nos toca a nosotros, somos digamos la, el tercer servicio local que va a ser traspasado. Eh, por otro lado, efectivamente eh, veo con preocupación diferentes nichos. Nosotros en, en, en, en el área de educación tenemos, por ejemplo, los asistentes de aula, que son quienes apoyan a nuestros niñitos más pequeños, y lo voy a hablar en el chileno, de primero, segundo básico, tercero básico, incluso cuarto básico. En esta suerte de desmunicipalización, eh, contarían con el asistente de aula solamente los, los primeros y los segundos básicos. Por lo tanto, ahí yo ya tengo una alerta de qué va a pasar con, hoy día con mi asistente que tengo en los terceros básicos e incluso cuartos básicos en alguna pareja Por lo demás, eh, para que un asistente dado la pase a la desmunicipalización tenía que pasar con una carrera técnica. Eso nos significó a nosotros acotar todos los esfuerzos para poder capacitar ¿cierto? y eh, generar distintos convenios, eh, concientizar, ¿cierto? a las chiquillas para que, que son mayores son mujeres para que puedan estudiar carreras técnicas que les permitan poder ser desmunicipalizadas y no sé queden se pega ahora, efectivamente la desmunicipalización también habla de 35 alumnos por clase si ustedes ven en los colegios actuales hoy día nosotros tenemos 40, 45 inclusive, no es la realidad en que tenemos, entonces por lo tanto eso nos va a significar con esta, con, eh, con, digamos con la diferencia de niños cortando en 35, generar otros cursos, tener otros profesionales hay una suerte de, eh, de algo tan incierto que a mí me preocupa bastante el escenario que esto eh, podría producir para todos los docentes y profesores de la educación. Además de eso, hoy día eh, se estarían traspasando a un servicio local que corre una suerte como de una corporación privada con fondos públicos, tal y como la tenemos hoy día en las MDS donde además nosotros desde la CMDS nos hacemos cargo de bonos importantes para Navidad, para el 18 de septiembre, eh, y eso es lo que también me preocupa, a ver cómo eh, efectivamente nuestros profesores, nuestros docentes de la educación van a pelear este derecho como un derecho adquirido para que sea el servicio local que se haga responsable de, de, digamos, de, este, de estos bonos que hoy día ellos ya cuentan anualmente y que no deberían perder de la noche a la mañana solamente por el hecho de ser traspasados. Qué difícil tema, qué difícil eh, ver esta, como decíamos recién, esta contradicción entre el papel y la ejecución de la ley como tal. Y que relleva la suma, insisto en eso, lo único perjudicado van a ser en nuestros niños y niñas. Qué lamentable. Sí. Y otra cosa que sí, importante Yo, yo también soy un que... convencido que nosotros podemos desarrollar ciencia y tecnología y poder darle espacio... A, a muchas personas para que no se queden sin trabajo. Nosotros tenemos un municipio que tiene un presupuesto de 118 mil millones de pesos. El quinto o octavo municipio con más recursos del país. Nos damos el lujo de ser un municipio importante y aportarle a los municipios más pequeños. Yo creo que con un buen trabajo colaborativo, eh, de la mano todos juntos, como digo yo, nosotros podemos sacar adelante diferentes iniciativas desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social, solamente ampliando el giro, modificando los estatutos. Hay un trabajo que hacer, pero para eso también se necesita... Que las cabezas que hoy día, por ejemplo, en el caso de la CMDS, manejan esta corporación, que es principalmente el director y su secretario ejecutivo, se sienten a revisar cómo corresponde este tema. Eh, lo dije públicamente, lo dije en un Mercurio, ¿cierto? Porque yo veo una suerte de que avance esto y no hacerme cargo si al final del día eh, son nuestros estudiantes y son recursos También. fiscales y entren por el municipio, entren por un servicio local, entren por el gobierno regional. Eh, eh, Son es, es recursos de todos los chilenos, en este caso de los antopagastinos, quienes pagamos nuestro impuesto y quienes queremos mejorar la educación eh, de cara a tener mejores profesionales el día de mañana. Así es. Concejal, consulta: ¿qué, qué balanza hace usted de la gestión que hace el municipio eh, precisamente respecto a la educación? Eh, soy bien crítico en ese sentido. Yo creo que no se han querido ser responsables debido de, de demandas importantes que hacen los profesores, justamente porque tampoco la desmunicipalización encima. Y, y son muy responsables al de decirlo, o sea, si yo veo que efectivamente después de una pandemia los comedores, eh, los baños, ¿cierto? Están en malas condiciones, inmediatamente me pongo de cabeza a mejorar las condiciones que son básicas para que se, se, se desarrollen, ¿cierto? Eh, como corresponde a nuestros alumnos y nuestros profesores y docentes de la educación. Eso no se hizo y hasta la fecha yo no he visto proyectos que se hayan presentado para mejorar las condiciones de los establecimientos educacionales con respecto a eso, eh, Luis, también porque hubo un paro importante de los profesores cuando pararon por el asunto de infraestructura, en eh, los establecimientos y hay mucha gente que, no, que desconoce el, este tema y me gustaría que lo explicaras tú también de que eh, la corporación, ellos piensan que la corporación y la municipalidad son como entes aparte o sea, como que, que nosotros eh, o los profesores le reclamaban a lo, al, al alcalde y como que el alcalde no era de la responsabilidad del alcalde siendo que el alcalde, eh, por ser el alcalde, es presidente de la corporación y es como el jefe de todos los profesores. Sí, me gustaría también que aclararas ese, ese, ese término, porque a veces, eh, para que a la ciudadanía le quede claro, porque a veces de repente piensan que eh, los profesores tienen que reclamarle trabajar. al Ministerio sí, sí. de Educación y no al alcalde. Claro, no, en este sentido, eh, la educación municipal, que son alrededor de 54 colegios, y la salud comunal, que son... Alrededor de ocho dispositivos diferentes, entre SAR, CEFAM, dependen de una corporación que depende del municipio. La corporación en su constitución es de derecho privado, se maneja como una empresa, pero se maneja con fondos públicos. Y para que se maneje necesita un secretario ejecutivo y un directorio. El directorio está compuesto por cinco personas y el presidente es el alcalde en su calidad de alcalde. Por lo tanto, efectivamente, cumple un rol protagónico importante porque... Todas las mejoras y todos los movimientos que se realicen en la corporación dependen principalmente del directorio que es encabezado por el alcalde. Y de este directorio, que son cinco personas, dos son propuestos por el alcalde al consejo. Por lo tanto, yo diría que de estas cinco personas del directorio, son tres personas. Dos dependen principalmente del alcalde, porque lo elige él. Se presentan al consejo, nosotros lo aprobamos, rechazamos, lo pero finalmente lo presenta el alcalde con la facultad que le da la ley. Por lo tanto, si sí es... Eh, válido solicitarle las mejoras al alcalde para que él en su calidad de presidente del directorio pueda conversar con el director con su secretario ejecutivo puedan ver eh, diferentes proyectos y apalancamiento de recursos para las mejores de la infraestructura que, que demandaban los profesores ahora bien yo creo que acá se manejó muy mal el tema y se politizó también mucho porque era pandemia era más sencillo o se había que sentarse y decir ya por colegio directores docentes profesionales dígame las tres demandas más urgentes que tenía por colegio Vamos a asentarnos y vamos a priorizar. Esto lo puedo hacer en el corto plazo, esto en el mediano plazo y esto no lo alcanzo a hacer porque se va a desmunicipalizar. Pero tener clara la película. Y aquello que yo me comprometo en corto plazo, a hacerlo. Nuestra corporación maneja un presupuesto de alrededor de 200 mil millones. Es un presupuesto millonario también. Por lo tanto, también podemos hacer mucho eh, si se maneja bien una corporación. Trabajo colaborativo, la clave. Sí, y ese sí, sí, es, porque porque es importante y muy acertado lo que dice Luis porque efectivamente probablemente no va a solucionar todos los problemas de una vez, pero es importante por lo menos tener la fotografía ¿cierto? completa de cuál es el problema y poder atacar de forma gradual a aquellos que son más relevantes. Esa era la solución. Y también tener la, la información porque según el alcalde decía que tenían una deuda de como de cuatro mil y tantos millones de pesos en la corporación municipal, entonces que no no habían como las plantas para para, para para ayudar o para mejorar la infraestructura o que porque, y, y, bueno de ahí había un dime y directo también con el con el gobernador que también dice que también por el lado de la gobernación también hay es que la, la farandulización de, sí. del tema no no conlleva o sea que hay que ponerle voluntad para resolver el pro de nuestros niños y niñas porque si no no se va a llegar a nada bueno, te agradecemos Luis por haber estado acá, por no habernos comentado eh, y habernos aclarado un poco el tema desde parte desde, el, desde tu rol como consejero Consejera. municipal y para que la ciudadanía también vaya informándose y vaya teniendo como clara la película de, de lo que se viene ahora con este tema de la desmunicipalización. Así que gracias por tu presencia. Gracias, Luis. Bueno, agradecerle por a usted el contacto. Yo creo que es súper importante empezar a levantar temas, que la gente se informe, que vea... Que, porque eh, este tema yo creo que va a ir encrechendo. Eh, cada vez nos acercamos más a la municipalización. Hay un espíritu de poder detenerla. Eh, pero mientras no se vote en el pleno, ¿cierto? No se promulgue una ley. Hoy día, según la ley, seguimos municipalizándonos. El primero de enero del año 2023, para eso nos tenemos que preparar todos. Que esté muy bien. Chao. Chao, Luis. Un gusto. Gracias. Chao, chao. Qué, qué importante lo que nos mencionaba Luis y cómo cerró ahí su, su participación acá en Despertar del Norte. Es lo que un poco queremos nosotros eh, desarrollar como programa, que ustedes ahí que están en casita levanten, se formen una opinión con respecto a temas que al fin y al cabo, tarde o temprano nos van a afectar como comunidad, entonces esa es la idea, háganos llegar sus preguntas, sus eh, eh, si quieren que hablemos de algún tema en particular, háganos llegar a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, para que podamos aquí levantar con altura de miras una opinión al respecto. Sí, eh, vamos, eh, ya nos, se nos está acabando el tiempo, pero estuvo eh, muy bueno el programa con nuestros invitados que nos pudieron ahí eh, dar... Eh, algunos de indicios de, de lo que se viene ahora sí, para que, que la ciudadanía viene. también se vaya informando. Eso lo ¿Y marco. qué tenemos para la otra semana, Omar? ¿Cuál es el tema para la próxima semana? El próximo tema es migración. La migración, un tema también que es muy importante eh, y que ojalá que ustedes a través de nuestras redes sociales nos vayan enviando eh, sus problemáticas, su denuncia eh, a través del WhatsApp o del Instagram o de Facebook nos pueden ir eh, informando y haciéndonos llegar sus sus videos pueden ser videos pueden ser audio video, audio fotografía sí invitan, invitan, si quieren nos invitan a un lugar vamos a grabar a allí vamos a tomar. estar levantando sí, las notas porque claro porque seguimos potenciando la idea es que este este espacio de una horita no es cierto de toda la semana lo hagan suyo puedan eh, reflejar acá toda la problemática que que, que conllevan en su comunidad, en su sector, en su población y entre todo ahí hagamos un, un levantamiento de información para ver cómo cómo llegar y cómo tras, pasárselo a nuestras autoridades de la región sí, y es. no solamente acá en Antofagasta sino nos pueden Exactamente. Eh, nos pueden mandar sus denuncias desde desde Calama, desde Mejillones desde Tal Tal, eh, de toda la región porque por eso nuestro programa se llama El Despertar del Norte uh -huh. para que sí. nos va recuerden Recuerden y el teléfono el teléfono, más 569-2602-3291. Nuestro WhatsApp ahí para que nos hagan llegar los comentarios. Está, está. Espero que les haya gustado este programa de hoy que le hicimos con mucho cariño. Porque se nos viene la desmunicipalización tarde o temprano ahora el 2023. Sí. sí. Así que... Excelente conversación. Y estamos en Instagram, arroba despertar-norte. Sí, estamos en Instagram, para en que Twitter, yo. en YouTube también. Estamos en todas las redes, estamos cubriendo todas las redes. Hay mi canal también ahí para que vean los capítulos que se han perdido. Sí, por la señal de Movistar y por... ¿Movistar solamente? ¿Y VTR? No, VTR no me parece que... No, VTR no estamos No, solamente Movistar. Pronto, pronto. Los que tengan ahí señal de Movistar ahí nos pueden ver a través de la televisión. Claro, Pero la sí. idea es que eh, no, no pierdan el contacto con nosotros y nos hagan llegar sus denuncias e, y sus problemáticas uh -huh. para que nosotros podamos salir a terreno a hacer eh, a cubrir eh, los diferentes temas que ustedes quieran resaltar. La invitación queda hecha. Nos vemos el próximo día miércoles con un gran tema que sería migración. Sí, nos vemos. Nos Cuídense, vemos. que estén bien. Chao más. Chao. Saludos. Chao. Saludos.